Si quieres saber de qué se habla, no pierdas nuestras noticias sobre el comercio electrónico a continuación. Según han reportado varios usuarios, parece ser que Instagram está testeando la posibilidad de compartir las stories también en Facebook. De momento, el equipo de Instagram no ha confirmado que esté probando esta innovación y no ha dado más detalles, sino que la está utilizando para probar y conocer de mejor manera al usuario, ya que las stories de Facebook no están dando tan buenos resultados como las de Instagram. El Bitcoin sigue escalando y confirmando su crecimiento, y el pasado 1 de septiembre marcó el que suba su valor récord hasta el momento con 4.800 dólares de valor. Este aumento en la criptomoneda viene por la división en Bitcoin y Bitcoin Cash, que tuvo lugar el pasado 1 de agosto. Desde ese momento, el Bitcoin ha subido un 74%, mientras que Bitcoin Cash ha duplicado su valor alcanzando los 600 dólares. Si miramos los datos de este 2017, el Bitcoin ha subido un 390% durante estos meses. Un informe realizado por Biju, compañía de desarrollo de software de ciberseguridad, revela que el phishing es la modalidad de cibercrimen más frecuente en América Latina. Según el estudio, el 41% de los encuestados procedentes de las 600 organizaciones de 18 países de América Latina destacan que este tipo de fraude es el más común, mientras que un 22% destaca el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los sistemas y un 17% la instalación de malware. Un informe de la Superintendencia Financiera de Colombia realizado entre enero y junio de este año revela que las oficinas físicas de banca llegaron a movilizar un total de 1.542,2 billones de pesos en los 2.722 millones de operaciones realizadas. Además, en el informe se destaca que Internet fue la segunda vía utilizada para realizar este tipo de operaciones por los colombianos, con un importe total de 1.240,5 billones de pesos. Celeritas te trae las noticias e-commerce de la semana.